Buenos días. Eh, presentamos no enmiendas de adición, no correcciones a su moción, sino una enmienda de sustitución, precisamente porque lo que pretendemos es bajar el debate a tierra. Siguen eh, haciendo la protección, otra vez, cuando hablamos también de caza y también de tauromaquia, siguen haciendo la protección del 1% frente al 99%. Y esto, otra vez, no son datos que yo me invente al contrario de muchos de los que utilizan. Yo creo que le hacen un flaco favor a los sectores y a los lobbies que dicen defender cuando los datos que utilizan ni son públicos ni son oficiales. Creo que le hacen un flaco favor al mundo rural cuando los datos que utilizan los elabora FAES. Creo que no deberían seguir por esta línea si lo que de verdad quieren es proteger el mundo rural. Proteger el mundo rural es evitar precisamente las prácticas que llevan a la eh, ausencia de presencia de especies en el campo, como es en este momento la presencia del lobo y la presencia del zorro rojo, por prácticas no solo de caza ilegal, sino batidas de caza legal que se dedican a cazar ilegalmente estos animales. No entrampemos pensando que la caza ilegal es cosa de cuatro purtivos, sino que las batidas que se organizan también impunemente cazan de forma ilegal. Queremos prohibir y no porque a nosotros nos parezca que hay que proteger a los menores de la violencia, sino porque lo dice. El marco legislativo internacional y el nuestro propio prohibir la asistencia y la participación de menores en actividades de caza y en actividades taurinas. Es un mandato legislativo que no podemos eludir más. Este año ya ha muerto un niño y ya han herido a tres en batidas de caza. No solo son irresponsables los cazadores, tal vez porque la licencia se les evalúa una vez en su vida y luego se... Se, se, se consigue eh, que automáticamente, en cuanto presenten su solicitud de renovación, no se vuelvan a hacer ni las pruebas psicotécnicas ni físicas, que evidentemente ya son limitadas en inicio, sino que, además, es imposible garantizar en un espectáculo salvaje y en una práctica descontrolada como es la caza, la protección de los menores. Las cifras lo demuestran cada año. Vean cuántos miles de heridos adultos o menores ha tenido la caza. Pedimos por, lo, por la razón que daba al inicio el 1% frente a la defensa del servicio público para el 99% que no se utilicen recursos públicos ni subvenciones. Me alegra que reconozcan por fin que sí recibe subvenciones la caza y que sí recibe subvenciones la tauromaquia, porque lo niegan sistemáticamente. Me alegro de que por fin nos hayamos puesto de acuerdo ahí. Lo que pretendemos, por lo tanto, es seguir avanzando en que excluyan de sus propuestas las mentiras y podamos debatir en torno a propuestas y a demandas que se están haciendo desde la ciudadanía. Incluir asignaturas y materia en los currículums escolares y prácticas deportivas desde la infancia basadas en la no violencia. Prácticas que, que incluyan la empatía con respecto a los animales. Prácticas que, por lo tanto, anulen la cultura de la violencia que prácticas como la caza y la tauromaquia instauran en nuestra cultura. No somos violentos per se y por eso adoramos la caza y la tauromaquia, sino que se fomenta esa cultura de violencia a través de las prácticas. Se lo decía hace dos semanas, se lo diré más veces a lo largo de este debate y se lo vuelvo a repetir. Hoy. No es, han salido ya las cifras, no es ni la tauromaquia ni la caza quien sostiene el mundo rural. Por lo tanto, si de verdad quieren proteger a los lobbies, si de verdad quieren proteger a quien practica actividades como la caza o como la tauromaquia, piensen ya en ponerse de acuerdo con nosotros, en practicar una reconversión de un sector, de un sector que, les repito, como dije hace dos semanas, ha sido reprobado social y moralmente, pero además no es rentable económicamente. En el tiempo de portavoces podremos profundizar en las cifras que lo demuestran. Ni la de dehesa la sostienen los toros, ni la caza será lo que mantenga nuestro mundo rural, sino lo que la perjudica ocupando todo el espacio del que no se benefician las actividades que sí sostienen el mundo rural, que son la agricultura, la ganadería y el tejido forestal respetuoso también con las vidas de animales.